Bienvenida a Snowdin Oh, Snowdin Oh, son tiendas Posada, una tienda y a ver la tienda que vende Hola, viajero ¿Cómo puedo ayudarte? Eh, me compraría Uh, 22 PS. ¿Y cuánto vale? Eh, 25, vale Sí Ah, lleva demasiado Espera, me voy a salir Ay, no, no, no, salir, salir, salir, salir, salir Pero ahora voy a volver, espera En, en mi inventario Solo quiero eh, eh, Esto lo voy a tirar Tirar También voy a tirar Las demás cosas que no sean curas Solo voy a tener curas Me gustan más las curas que las cosas Guante duro, tirar Solo tengo dos curas. Ahora me media ¡Listo! Uh. Ahora no tengo más porque ya he llegado al máximo. ¿Por qué le di otra vez a comprar? Salir. Ya está. Vale. Ahora voy a guardar esto. Vale. ¿Aquí hay algo? No, no hay nada, vaya tontería de caja. A ver qué hay de aquí dentro. ¡Wow! ¡Me acelera! ¡Wow! A ver, voy a seguir para adelante. ¿Qué pasa? Ostras, cada vez que me acerco más hay más nieve y no veo nada. ¡Ah! Y ahora ni siquiera me deja moverme. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Que se parece a Pairus, ¿no? es que es Papyrus, porque tiene sus letras. Humano, permíteme hablarte de unos sentimientos complejos. Sentimientos como la alegría de en encontrar a otro amante de la pasta. La admiración de las habilidades de otros para so resolver puzzles, El deseo que de que una persona guay y lista crea que tú eres guay. Esos sentimientos deben, deben de ser lo que... En lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Apenas puedo imaginar cómo debe de ser sentirse de esa manera. Después de todo, yo soy muy genial. Nunca me pregunto lo que se siente al tener muchos amigos. Te compa compadezco, humano, solitario. No te, no te preocupes, ya no estarás solo nunca más. Yo, el gran papyrus, seré tú. No. ¡No! Esto no... Es, esto está mal. No puedo ser tu amigo. Eres un humano. Debo capturarte. Entonces podré cumplir mi sueño de toda la vida. Poderoso, popular, prestigioso. Prestigioso. Ese es papyrus. El nuevo miembro de la guardia real. Entonces... ¡Ostras! Entonces es así. ¿Piedad? Perdona. Así que no lucharás. Entonces, a ver si puedes con mi legendario ataque azul. Vaya porquería, ¿te queréis, ¿Te crees que...? ¿Eh? Hey, ¿Qué es esto? Ahora es azul. Ese es mi ataque. Ni <risa> jejeje. Era un trampa. Debería de haberlo esquivado. Oh, oh. ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Que puedo saltar! ¡Oh! Uh, ¡Ahí! Uh, ¡No, tío! A ver, da igual. Es fácil, es fácil. Este ya arriba. Sí, sí, sí. Mate pulsada la tecla de arriba para saltar. Ya lo sé, ya lo sé. Acabo de ver. ¡Jeeah! ¡Jeah! Vale. Perdonad. Ahora va más rápido cada vez uh. Mi ataque especial Sí, no me hagas usar Mi ataque especial, me da igual Casi puedo saborear Mi futura popularidad Aquí no me muevo. ¡Ay! Que me que me, me ibas a trolear, ¿eh? Papyrus, líder de la, de la Guardia Real. ¡Oh! Conseguido. Papyrus, incomparable, espaguetor, Espega. espaguetore ¿eh? ¡Uh! ¿Cómo no me ha hecho daño? Bueno, ya da igual. Por decir... ¡Oh! El rey pod podará Podará Un seto un seto forma la mi sonrisa <risa> Ni sonrisa Mi hermano, bueno, él no cambiará mucho. Tendré muchos admiradores, pero. ¿Cómo sabe esa que la gente me quiere? ¿De verdad? Ahora se mueven. ¡Ah, ahora es mucho más difícil. Alguien como tú es poco común. ¡Oh! ¡Ostras! No esperaba que iba a ser tan tanto. párate! salta. Salta, párate. Salta, párate. No, perdón, no me tomo nada que decía así decía cuando te captura y te envíe ¿Qué? cuando te captura y te envía que nubi nubi nubi nubi no. me que me das ríndete nunca me rendiré oh piedad, perdonad ríndete o enfréntate a mí, ataque especial me da igual Además, va a ser muy nubi Como las otras los otros retos que me produciste ta, ta, ta, ta. Sí, muy pronto usaré mi ataque especial ¡Oh, no! ¡Ostras, ostras! <risa> ¡No! No queda mucho hasta que use mi, ese ataque especial Pues úsalo ya, ¿no? Sería mejor Salta, párate, salta, párate ¡Salta! ¡Oh! Es tu última oportunidad antes de mi ataque especial Vale Salta, párate, salta, párate Salta, párate, salta, párate Salta párate. Uh, el jiba, no sé cómo el es O a mi ataque especial ¿en qué? Un perro ¿Qué día entre ¿Qué día antes? ¿Es mi ataque especial? Oye, perro, estúpido ¿Me oyes? Estoy viendo la cara del perro Para de... Para de mordisquear ese hueso Oye, ¿qué estás haciendo? Vuelvo aquí o con mi ataque especial Oh, bueno Solo me quedo hacer un ataque normal Igual de guay Ahí, allá va Un ataque completamente normal ¿Vale? Es, es verdad, es completamente... ¡Ostras! ¡Ah! Que eso es normal. ¡Ah! no me dio. Uy, el perro. Cool, impresionante, tío. <risa> impresionante, tío, pon ahí. Eso no era, ese era su ataque especial, sí o sí. Eso no es nada de tan especial Ya verás que va a venir algo más Bueno, uff Está claro que no puedes, uff Derrotarme Sí, te veo temblando de miedo Por, por tanto, yo El gran papyrus elijo Otorgarte el clemencia Te perdonaré, humano Ahora es tu oportunidad De aceptar mi piedad Nunca le perdono. Ni ojo, jo. Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú. Undyne va a estar muy decepcionada conmigo. Nunca me uniré al guardia real. aquí. Y... mi cantidad de amigos se quedará estan estancada. ¿Qué deberías decir? ¿Seamos amigos o vaya pringado? Vaya pringado ¿Seamos amigos? Pues claro ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno Supongo supongo Que puedo hacer una confesión, eh, concesión con ti, por ti Vaya, tengo amigos ¿Quién diría que todo lo que había Que necesitaba hacer Era darles puzzles Terribles y luego luchar Me has enseñado Mucho humano por ello te otorgo un permiso para pasar por aquí y te daré direcciones hacia la superficie Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna y cuando llega a la capital cruza la barrera. Es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí. Cualquiera puede entrar pero nadie puede salir. Excepto alguien con un alma poderosa. ¡Como tú! Por eso el rey quiere adquirir un humano. Quiere abrir la barrera con poder de alma. Y los monstruos podremos volver a la superficie. ¡Oh! Casi se me olvida decirte. Para llegar a la salida deberás pasar por el castillo del rey. El rey de todos los monstruos. Él es... bueno. Es un gran buenazo. Todo el mundo ama a ese tío. Estoy seguro de que es si le dices, disculpe, señor Dremur, ¿puedo irme a casa? Te guiará hasta la barrera el mismo. En fin, ya basta de hablar. Estaré en casa siendo un amigo guay. No dudes en venir para pasar el rato. Ni jejejeje Vale, pues le he perdonado al se eh, ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Está vendiendo el Sans! El sonido de agua fluyéndote de llena de determinación. ¿Vale? Sans, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Nunca has visto a un tío con dos trabajos? Por suerte, dos trabajos ni significa el doble de descansos requeridos. Pero me voy a bar de Grilby. ¿Te apuntas? Va, um. Sí. Bueno, si existe este, entonces hay que abandonar mi puesto un momento. Por aquí. Conozco un atajo. Tiene bar de Grilby. Un atajo rapidito, ¿eh? Hola a todos. Saludos, Sans. Oli, Sa Sansi... Oye, Sans, ¿no habías venido a desayunar hace unos minutos? Nah, hace como media hora que no desayuno. Debes de estar pensando en el almuerzo. Ven, ponte, eh, ponte cómodo. <risa> Ups, cuidado con donde sientas. Te sientas. Ah. ¿Algún que otro rarito le gusta poner cojines pedorrecas en las sillas? En fin, ve, vamos a pedir... ¿Qué te apetece, patatos o hamburguesa? Oye, eso suena tu, estupendo. Grisby, pon una, una, eh, una doble ración de hamburguesa. Y dime, ¿qué opinas? ¿De mi hermano? No. ¿Mola o no mola? Claro que mola Tú también molarías si llevarías ese traje todos los días Todo se quitaría si fuera absolutamente necesario O bueno, al menos la, lo lava Y con eso quiero decir eh, y, y con eso quiero decir que lo lleva puesto en la ducha Aquí viene el papeo eh, ¿Quieres ketchup? Vale Que aproveche Os inclinas el ketchup La tapa se cae Y todo el ketchup de la botella cae en tu comida Ups He olvidado lo. Eh, olvidalo. Olvídalo Olvídalo Puedes tomar mi plato. De todas formas no tengo hambre. ¿Se ha bajado el culo? En fin, mole, mole o no, debes admitir que Papyrus se esfuerce mucho. Como sigue tratando de ser parte de la Guardia Real. Un poco un día fue a la casa de la líder de, de la Guardia Real y le, y le rogó que la dejara entrar al guardia. Por supuesto, le cerró la puerta porque era medianoche. Pero al día siguiente despertó y vio que él seguía ahí. Al ver su dedicación decidió entrenarlo como guerrero. Eh, aún es un trabajo en progreso. Oh sí, quería preguntarte algo. ¿Has oído hablar de una flor parlante? No. Entonces te lo contaré. La flor, eco. Están por toda la morisma. Dísles algo y lo y los repetirán una y otra vez. ¿Qué, ¿A qué viene esto? Bueno, Papyrus me contó algo interesante el otro día. A veces cuando no hay nadie al, alrededor, aparece una flor y le susurra cosas. Cumplidos, consejos, ánimos, predicaciones... ¡Claro! ¿Ve? Alguien debe de estar usando una flor eco para hacerle una broma. Mantén los ojos abiertos, ¿vale? ¡Gracias! En fin, ese descanso ha durado lo suyo. No puedo creer que, que me arrastrara del trabajo tanto tiempo. Oh, por cierto. Estoy pelado. ¿Puedes pe eh, pagar la cuenta? Solo son... ¡10.000 de oro! Es broma. Grisby, ponlo en mi cuenta. Por cierto. Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. olvidado. Olina, entonces he vuelto aquí. Esto es una flor. Es Papyrus. Es la casa de Papaira. A ver. Me deja entrar. Vaya. Estás tan ansioso por pasar el rato conmigo. Estás intentando en, entrar en mi casa sin mí. Eso es muy raro. No ha vuelto antes. Da igual, me meto otra vez y ya está. Vuelvo a estar así, pero ya da igual, ya seguida, porque ya he luchado contra Papairo, así que da igual. Bueno, galeones, vamos a dejar este vídeo por hoy. Espero... Eh, bueno, hasta la próxima. Adiós.